La joga o corpo, joda, joda, ahí. Ay, Vai, Lucão! Carol Carol <laughs> Carol, ¿Por qué estás enojada, hija? Por nada ¿Estás enojada? ¿Por qué? Por nada ¿Por qué? Por nada Dime por qué te enojaste Por nada ¿Qué tienes entonces? ¿Eh? ¿Qué te pasó? ¿Estás enojada? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, huh? hey, parce, pero poner el flowcito a eso poner musiquita no, no, Hágale una, ya hoy. Parce, le voy a poner unos temas Quiero escucharte Busca un confidente Y cuéntale todo Porque el corazón No puede olvidar Tan solo porque tú Que <risa> fuera a despertar Cuanto diera por tenerlo Mi vida, mi grantera, la Siento que te amo más Uy no, parce, este sí es mi tema, definitivamente, Dice, Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que niños No, parce, ya, ya cambiamos de género, marica Me tenés mareado con ese, ballena, cambiar de género ¿Qué con usted, baby? Pero mi carro, mis reglas. ok Papá, ¿qué otros instrumentos hay ahí dentro? Solo esta trompa. ¿Puedo probar? Sí, tienes que soplar muy fuerte. Atrévete, te, te, salte del closet, escápate, quita, préndete, sácale chispa, aquí está el com alguém, aunque me muera. Aunque esteja vieja Nunca ninguém, não ninguém, Se me com ninguém, água amiga com Nos vamos ninguém, com ninguém, que é mas, Tá com o meu oito Puxa! Deixa aí. ó. Vai que o meu já tá chorando. <coughs>